Todos. Sean bienvenidos al primer módulo de su curso MOOC Introducción al Mundo Laboral. En este módulo hablaremos sobre la preparación del perfil profesional para incursionar en el mundo laboral de la mejor manera y sin estrés. Los contenidos que analizaremos en este módulo serán qué es el perfil profesional, cómo saber cuáles son los perfiles profesionales acordes a tu carrera, qué perfiles profesionales existen de manera general, y cuarto, cómo orientar los cursos de profundización y complementarios para cada perfil. ¿Quién les habla? Marta Lucía Ortiz Moreno, docente del Departamento de Biología y Química de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de Los Llanos, quien nos estará acompañando como líder y tutor en este curso MOOC. Iniciamos con qué es el perfil profesional. Si tú estás en una reunión social, y te encuentras con algún amigo o algún familiar que te pregunta, ¿qué estudias? ¿Tú puedes responder con claridad a qué te vas a dedicar cuando termines de estudiar? O de pronto, alguien que sabe que tú estudias una carrera profesional X, te pregunta, ¿conozco un amigo? Te dice, tengo un contacto que te puede ofrecer un trabajo. Háblame más sobre tu carrera profesional y lo que sabes hacer o cómo te puedes desempeñar profesionalmente. Generalmente ante estas preguntas no sabemos muy bien qué contestar y solo respondemos con nuestro título. Como si el título de llenara todo ese vacío de opciones o de alternativas de aplicación profesional de nuestra área de conocimiento y además reflejara nuestras habilidades específicas y talentos. En este sentido, podemos decir que el perfil profesional es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que delimitan el ejercicio profesional. Pero más allá de conocimientos, habilidades y actitud, también es un reflejo de nuestro rol social como profesionales y está en estrecha relación con la función y las competencias que contamos. Por ende, nuestra escala salarial probablemente esté muy relacionada con dicha función social, es decir, un empleador o un consumidor de nuestro producto empresarial tendrá mayor disposición a pagarnos mejor si reconoce claramente que nuestra función como profesionales, es decir, nuestro perfil profesional es específico y lo que ofrecemos nuestras habilidades y competencias profesionales son las que necesita para resolver su necesidad o problema otro aspecto importante del de perfil profesional es que nos diferencia con respecto a otros competidores de nuestra misma rama del conocimiento o de nuestro mismo título para nadie es un secreto que en nuestro entorno existen múltiples carreras profesionales que tocan las mismas áreas del conocimiento desde diferente perspectiva y que además, sumado a ello, nosotros tenemos como competidores a nuestros mismos compañeros de curso, además de egresados con mayor trayectoria y experiencia, y ahí tenemos también a otras personas, por ejemplo, con formación técnica que puedan estar autoformándose y que quieran competir en el mercado laboral. En este sentido, la, eh, la creación o la claridad a responder ante una pregunta sobre cuál es nuestro perfil profesional facilita que establezcamos redes de contacto que podamos ubicar más fácilmente oportunidades de trabajos proyectos o de colaboraciones con otras empresas y además establece nuestro benchmarking personal que es el benchmarking es como esa identidad como profesional de tal manera que cuando alguien tenga una necesidad específica dentro de nuestro campo del conocimiento y nuestras habilidades, inmediatamente a su mente venga nuestro nombre y no el de otra persona. Entonces, como ven, el perfil profesional es muy importante para ubicarnos profesionalmente. Pero bien, antes de definir un perfil profesional, es fundamental tener claro qué es lo que consideramos como éxito profesional y hacia dónde nos queremos orientar. El éxito profesional va a ser el producto de una serie de condiciones que eh, se deben ir adicionando o multiplicando de acuerdo a su importancia y peso. ¿Esto qué quiere decir? A través de muchas investigaciones se ha mostrado que el éxito profesional que algunas personas tienen en una carrera profesional determinada, está determinado por su talento innato y que no puede ser cambiado porque es propio de cada persona. Las habilidades que ha adquirido en el tiempo y esas han sido perfeccionadas a través de su experiencia y educación. Además de la dedicación que esa persona invierte a perfeccionarse dentro de su campo profesional y del conocimiento. Este grupo de eh, características son potenciadas, son multiplicadas por la actitud que tiene la persona. Es decir, una persona que es asequible, que fácilmente establece interacciones con los demás, que es abierta al diálogo, que tiene habilidades para la negociación, que tiene disposición para el aprendizaje, pues va a tener muchas más oportunidades de trabajo que alguien que... Eh, es más eh, renuente a interactuar con las personas o que de pronto incurre en el error de creer que lo sabe todo o que está en posición de criticar y juzgar a los demás. Adicional a estas características que son propias del individuo, también existen algunos factores adicionales que pueden facilitar el éxito, como lo son el entorno, porque obviamente una persona que recibió una exposición a mayor cantidad de contactos sociales que le favorecen ubicarse dentro de su campo profesional, pues tendrá mayores oportunidades que alguien que no, lo, no ha estado expuesta en esa situación. Y es lo que todos conocemos como desigualdad social. Las personas que están en menor oportunidad de contactos, de oportunidades, pues difícilmente logran eh, alcanzar ese éxito si no colocan un enorme esfuerzo personal y familiar e histórico para superar esas brechas. También están obviamente los contactos profesionales, académicos, políticos, institucionales, es decir, las conexiones que va construyendo a través de su vida. ¿Por qué? Uno nunca sabe cuándo una persona, una amistad que se ha adquirido en un evento o en un entorno de académico o profesional, puede resultar en una propuesta de un proyecto, de un nuevo emprendimiento o una oportunidad laboral. Y no es que se busquen esas conexiones de manera tal vez vil y malintencionada, no. Ellas espontáneamente se van construyendo en la medida en que personas con intereses afines se van encontrando por los distintos caminos que ofrece la vida. Y un punto adicional que es eh, bastante difícil de estimar es la suerte. Sabemos de muchos ejemplos de personas que han logrado la fama, eh, probablemente no porque tengan unas grandes habilidades, sino porque han estado en el momento justo en una oportunidad única y eso les ha permitido eh, crear reconocimiento o de pronto acceder a alguna oportunidad que no se podrá volver a repetir o que no podría estar en fácil acceso a sus condiciones entonces, como ven, hay una serie de factores que juegan a nuestro favor pero si yo soy de un entorno eh, tal vez no tan afortunado o no tengo tantas conexiones o no tengo mucha suerte, no quiere decir que no tengo oportunidades para ser exitoso en mi profesión en realidad, estas últimas condiciones solo suman, pero el gran peso de la fórmula radica en todo ese camino de construcción personal y profesional que yo he ido desarrollando con el tiempo, además de mi actitud. Teniendo esto en claro... Uno podría pensar, bueno, ok, reconozco que es muy importante tener un perfil profesional y que ese perfil profesional lo construyo a medida que me voy formando. Pero, ¿cuáles son realmente los perfiles profesionales que hay en una carrera? ¿Son específicos por carrera o cambian? O pueden, haber, ¿O pueden ser generales para todas las carreras? Entonces les voy a mostrar algunos perfiles que en común podemos encontrar reflejados en las propuestas de los mallas curriculares o de los documentos de programa de las carreras y también dentro de las ofertas del ejercicio profesional. Entonces, para poder definir nuestro perfil profesional, ese debe ser un ejercicio personal, no lo puede hacer nadie por uno, uno mismo debe tomar esa decisión. Y esa decisión pues debe estar fundamentada de la mejor manera posible. Y como tal les recomiendo que utilicen diferentes elementos para irse direccionando. El primero son los testimonios de profesores, amigos, compañeros, contactos y egresados de tu carrera. ¿Por qué? Porque ellos ya han vivido experiencias en ese campo profesional que tú pretendes abarcar o profundizar o desarrollar y por lo tanto sus recomendaciones, testimonios, o anécdotas pueden ser muy valiosas para tu aprendizaje. Otro, otro aspecto que hay que considerar son los referentes en los medios de comunicación y el entorno, aunque no son confiables en un 100%. En estos referentes en medios de comunicación podemos encontrar, por ejemplo, Cómo cuando se requiere alguna opinión sobre un tema específico, se busca a un perfil profesional con cierta formación, esa persona se desempeña, da un concepto, y ese concepto es tenido en cuenta dentro de diferentes instancias. Eh, por ejemplo, en las circunstancias de la pandemia, múltiples veces hemos visto como en medios de comunicación se han pronunciado especialistas que tienen que ver con enfermedades infecciosas, con virología, con técnicas de biología molecular, con eh, espe especialistas en economía, en historia, en ciencia, que han ayudado a la toma de decisiones, tanto al público general como a los gobiernos y diferentes instancias eh, institucionales. Otro punto que debemos tener en cuenta es el proyecto educativo de tu programa. Antes de seleccionar una carrera profesional, es buena idea consultar las páginas web institucionales y cuando está disponible este proyecto educativo del programa para la consulta pública, ustedes pueden buscar en él la ubicación del de perfil profesional para cada carrera. Por ejemplo, aquí si ustedes interactúan con la presentación, van a encontrar que están disponibles los perfiles profesionales para algunos de los programas de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de Los Llanos. Cuando el PEP no está disponible, el proyecto educativo del programa no está disponible, entonces ustedes pueden solicitar una copia a través de representantes estudiantiles o pueden consultarlo a través de documentación que tengan sus profesores. Ese documento es la carta de navegación de su programa y les va a dar mucha información sobre lo que se espera con su eh, proceso formativo y las competencias, o es decir, los saberes que se pretende que ustedes eh, desarrollen y las habilidades que deben conseguir durante su proceso de formación. Ahora ahondemos en lo que serían los perfiles profesionales generales, es decir, Cualquier tipo de carrera profesional comparten en común algunos eh, perfiles o algunas eh, muestras de, de conocimientos o de competencias que son deseados dentro del, del el entorno laboral y hacia los cuales nos podemos direccionar, antes de profundizar en cada ejemplo por carrera profesional. El primer... Eh, Perfil profesional puede ser el gerencial o administrativo, es decir, son todos aquellos profesionales de un área específica del conocimiento, pero que adicionalmente se involucran en la planeación y desarrollo de proyectos. Generalmente tienen personas a cargo y se ocupan de responsabilidades financieras, presupuestales, laborales y jurídicas, y por lo tanto tienen funciones relacionadas con la supervisión y la rendición de cuentas, tanto dentro de, una, de su propia empresa como trabajando para otros. Y este tipo de perfil profesional, pues asume muchas responsabilidades que están relacionadas con la gestión y en la administración. El siguiente perfil profesional lo hemos agrupado como asesor, consultor, técnico especialista ya que reúne una serie de funciones que ejercen los profesionales que dominan un área del saber específica y por lo tanto eh, deben conocer extensamente el estado del arte, es decir, lo que hay del conocimiento eh, en esa área y se actualizan de forma permanente. Dichos eh, profesionales desarrollan fases específicas de proyectos o responden a problemas o necesidades puntuales de las entidades relacionadas con su área del conocimiento y generalmente tienen una vinculación que está eh, relacionada con las empresas ya sea eh, para cumplir metas específicas o logros específicos o también como personal de apoyo en la toma de decisiones durante todo el trasegar de las empresas y los proyectos. Otro punto tipo de perfil profesional que está muy relacionado con la, la gestión es el emprendedor o empresario. El emprendedor o empresario no se queda como un miembro más del mercado laboral, sino que él crea su propio eh, empleo a través de la identificación de un nicho o oportunidad dentro del mercado económico. Eh, crea y dirige una empresa que está relacionada con su área de formación, y por eso existe una marcada conexión entre su formación y el nicho que pretende resolver la empresa o ocupar la empresa. Requiere además del dominio de, de su profesión, de conocimientos y habilidades en la administración, en la gestión de personal y el marketing y ventas. Ya que muchas veces será la cara visible de su empresa y tendrá funciones relacionadas con las ventas y la ubicación de productos de sus servicios y otros, y otros productos específicos que pueda generar a través de su ejercicio como emprendedor. El último de los perfiles tiene que ver con los formadores, capacitadores y divulgadores del conocimiento, que son profesionales que dominan ampliamente un área específica del conocimiento, pero que se enfocan en la formación de personal o en la socialización de los avances que han, se han dado en, en un área. Eh, generalmente estas personas deben poseer un talento y habilidades para la comunicación y el manejo de grupos ya que la interacción social es fundamental para su ejercicio y además pueden requerir formación específica y complementaria en ciencias humanas, artes, pedagogía, y psicología y todos los medios que les permitan ser más eficientes en su proceso de divulgación o capacitación. Ahora veremos al cómo orientar los cursos de profundización y complementarios para cada perfil, ya que no todo nos lo va a dar nuestro programa de pregrado. Mucho de esta formación, como ustedes la identificaron en los perfiles anteriores, la debemos adquirir nosotros mismos a través de nuestras experiencias y la formación complementaria. Entonces, es importante, antes de cualquier decisión, analizar la malla o plan curricular de nuestro programa de pregrado o carrera profesional. Para ello, Consideremos que dentro de la estructura de esa malla curricular, en general tendremos hacia el quinto semestre la presencia de una línea de profundización, es decir, unos cursos que nos van a permitir ahondar en un área específica del conocimiento. También encontraremos algunos cursos electivos, que es decir, que podemos elegir a nuestro gusto y que nos dan elementos complementarios de análisis que construyan nuestra formación integral, así como otros cursos complementarios y útiles que son pertinentes para cada uno de los perfiles generales que hemos enumerado anteriormente. Por eso se recomienda revisar en el programa qué ofrecen y si no hay una oferta lo suficientemente atractiva a tus intereses, puedes ver que los otros programas de la universidad que te pueden ofrecer en cuanto a este tipo de cursos. Si tu universidad no ofrece los suficientes o en el enfoque que tú necesitas, también puedes consultar qué eh, abanico de oportunidades pueden ofrecer los convenios y los eh, programas de movilidad académica interinstitucional, tanto nacional como internacional. También es importante recalcar que eh, utilizar la formación técnica complementaria mediante plataformas de aprendizaje virtuales o presenciales puede ser muy interesante para complementar el proceso de formación por lo tanto no existe ningún tipo de desdeño entre la, la formación profesional y la técnica de hecho se pueden considerar complementarias ya que pueden adicionar habilidades muy interesantes para el ejercicio de un profesional y lo otro y que es muy importante es realizar en tu tiempo libre formaciones a través de tutoriales. Ya no existe excusa que no tengo plata o que no tengo tiempo. YouTube y otras plataformas de acceso libre permiten acceder a formaciones específicas en tutoriales que nos permiten perfeccionarnos como profesionales. Y sobre todo de manera gratuita. En cuanto a habilidades complementarias para desarrollar nuestro perfil profesional, es importante identificar qué vamos a necesitar habilidades directivas, administrativas, personales y de comunicación, en mercadeo y ventas, en derecho laboral y administrativo, que es muy deseable para cualquier profesional, ya que en cualquier momento podemos estar en una situación en la cual podemos tener la responsabilidad de manejar personal a nuestro cargo y de tener responsabilidades administrativas importantes, tanto financieras como jurídicas. Eh, también en la formación complementaria en artes que tiene que ver con fotografía, desarrollo audiovisual, storytelling, eh, técnicas y metodologías de comunicación para el público, etcétera pueden ser muy valiosas. Lo mismo que la formación específica en psicología, pedagogía y didáctica, pero a través de una forma complementaria para aquellos que no sean profesionales de las ciencias humanas. En cuanto a habilidades técnicas y de comunicación profesional, es importante resaltar la formación en idiomas. No solo el inglés, que es fundamental para el ejercicio de cualquier profesional, sino también otros que pueden ser pertinentes a tu profesión, ya sean dialectos indígenas, ya sea mandarín, sea alemán, francés, japonés, portugués, el idioma que sea complementario y pertinente. Eh, esta, eh, la formación en varios idiomas puede ser muy deseable, por ejemplo, para eh, establecer como contactos internacionales en tu empresa o también para establecer relaciones de cooperación con agencias, búsqueda de financiación, etc. Eh, otro aspecto interesante es realizar capacitaciones en comunicación técnica. La comunicación técnica eh, no solo va eh, en la dimensión de transmitir una información específica, sino que hacerlo de manera apropiada. El uso también de herramientas informáticas, preferiblemente de software libre, puede ser muy interesante y muy valioso, sobre todo si tú vas a eh, trabajar en una eh, organización no gubernamental o en una entidad estatal donde el acceso a ciertos paquetes de software es costoso y muchas veces eh, se requieren alternativas libres que puedan facilitar la conexión con un público de manera gratuita y no, a, no amarrada a licencias. También se recomienda realizar pasantías o prácticas técnicas en instituciones, universidades o empresas porque eso aumenta la capacidad de generar experiencia laboral. Recientemente la normatividad colombiana ya reconoce estas prácticas o pasantías como parte de, las, de los años de experiencia laboral aunque se realicen en fechas anteriores al grado. Además, realizar capacitaciones específicas de metodologías o actualizaciones en un tema puede ser muy interesante y por eso hay que aprovechar el marco de eventos científicos o gremiales que son ofertados por las instituciones y ahora existe un maremagno de fuentes de información y de conferencias, tutoriales específicos que están disponibles de manera libre en internet y que nos permiten mantenernos actualizados. Muchas gracias por la atención y... Nos vemos en, el, en la siguiente parte del módulo.